Hola, mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina y estoy acá en Edmonton Hoy para vos tengo un video muy especial Con una persona muy especial que seguro si tenías tiempo ya en este canal la conoces Así que recolecté unas preguntas que me mandaron Y unas dos o tres que metí yo Ella es Brandy Hola Hola Bienvenidos, un video más. El día de hoy tenemos a Brandy de invitada. Por los que preguntaron y mandaron preguntas, muchas gracias. Tengo 34 preguntas. Bueno, empezamos. Primero, ¿nombre? Brandy. Brandy. Christine. ¿Qué te gusta hacer? Ah... Bailar, estar con amigas, estar con familia, soy muy social. De Definite en tres palabras a ¿no? vos. Amable, sentimental, okay. buena, soy buena. Claro. Eso para mí es como algo muy importante y soy, sí soy. ¿Cómo fue vivir en México? Bien y mal al mismo tiempo. Qué bien y qué mal. Prima me gustó, está muy relajada. Siempre me visitaron mi familia ahí. Y de mano, pues hormigas. <risa> y también que no es primer mundo. Pues hay cosas. Te cortan la luz por dos días, te cortan el agua. pero lo O sea, sí. Me, acostumbré. me acostumbrás. Sí. Seguro si la conoces, sabes que es buena, es directa, es empática y es una gran, gran mamá. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gustó de vivir en Argentina? Me gusta la comida, número uno. Y menos es el miedo. Siento que toda la gente vive ahí con miedo. O sea, caminando por la calle, tomando el tren, miedo. ¿Te pasaba la vida vos? ¿no? Sí. ¿Volverías a vivir en esos lugares? Mm, en Argentina no, ¿eh? A visitar sí, para vivir no. Y en México, sí. Voy. Más adelante. Como vieja. Muy bien. Cuando somos viejos. Como pasar en la playa. Sí. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de Chelo? Esa la mandó una persona. Ah. ¿Qué más me gusta <risa> eh, su trato? trato con la gente. Trata a la gente muy bien, siempre. Kind. No de menos. Si le quieren no digas. Dale, ah, dale. pues estás mucho en el teléfono, que a mí no me gusta mucho. Y también la limpieza de la casa. Sos hombre. así claro. típico. Muy bien. O Esa fe no fue tan malo. No. No dijiste. ¿Comida favorita mexicana? Los desayunos, no sé, chilaquiles o huevos divorciados, que, que tienen mucho que ver con las salsas, ¿no? Para que la conozcas un poquito más, Brandy es bailarina profesional, desde chiquita que baila, bailó en competencias internacionales, recorrió el mundo nueve años trabajando en cruceros, hasta bailó una temporada en showmatch, bailó en hoteles y ahora se dedica a enseñar baile para chicos. ¿Te molesta que Chelo filme todo el tiempo? Estoy acostumbrándome... Pero... Siento es más tiempo en frente de una pantalla o así Y yo no soy súper fan Pero... sí me gusta que ya tiene este interés Este hobby Ok Como que al principio te molestaba, no te molestaba, pero estaba como... Más, ya, más raro Que okay, me filmas a mí no me molesta. Me... Yo soy bastante real. Yo siento. Sí. No, sí. no me importe que me vean en la mañana o, o que sea. Despeinada. Sí. Muy bien. ¿Qué quería hacer cuando era chiquita? Maestra en la escuela. Y estudié un año en la universidad y después me fui a bailar en cruceros. Y no regresé. ¿Y te gustaría retomar? ¿Tenés eso todavía así de. ¿Tenés gana o todo ya? Siento que como soy maestra de, de danza, es parecida. Entonces, no me hace mucha falta. Si estarías con Brandy de 18 años, ¿qué le dirías? Cosa, terminar la, la universidad para tener ese título no sé cómo se dice sí, no. y si lo usas en ese momento o más después de viajar y así a tenerlo es mucho mejor para mí de regresar cuando tenés 40 años y el otro es ahorrar dinero mejor. y qué pensás que te contestaría brandy de 18 años yo tenía planes, pero pues me fui a bailar y no lo cambiaría. No lo cambiaría. Ya no puedo hablar español más. Estoy perdiendo todo. Estoy perdiendo todo. <risa> <risa> okay. Vivió un tiempo en Argentina y tiene residencia mexicana, donde vivió nueve años en Cancún y Playa del Carmen. Hay dos cosas positivas de, de vivir acá. El gobierno. Ayuda mucho. La educación es buena. Definir Luca en tres palabras. Inteligente, gracioso, energético. energético. En los últimos cinco años, decime el momento más triste y el más feliz. Ya pensé en uno muy triste. Ok, ¿cuál? Es de dejar todas mis amigas mamás ahí en, en México pues el nacimiento de Luca <risa> Regresarnos a Canadá Fue difícil, pero pues es mi, es mi momento, país, mi claro. familia Y todo extrañabas bailar en escenarios? Sí, mucho ¿Y te gustaría así volver a bailar acá? Yo creo que ya está a este punto de mi vida, no voy a regresar, pero a tomar clases así hay que seguir haciendo, que no hago suficiente. O sea, capacitándote. suficientemente, pues a, a bailar, a tomar clases, puede ser que para aprender también es otro, para ir para mí, para bailar, tomar clases. Está muy feliz de estar cerca de su familia en Canadá y de poder preparar un buen futuro para su hijo, aunque también así extraña con el corazón la simpleza y la tranquilidad de vivir en Playa del Carmen. También extrañando mucho a su tribu, que es el grupo de mamá que se acompañaron desde un primer momento, desde sus embarazos y hasta el día de hoy siguen en contacto. ¿Cómo te ves en 5 y en 10 años? Otros trabajos, trabajos fijos, esperamos estar en una casa nuestra, no alquilando. ¿Qué te gustaría que te haya preguntado? ¿La gente? No, yo. ¿Qué, qué otra pregunta te hubiera gustado que te pregunten? Me preguntaste cosas muy intensas. ¿De fueron las que me preguntaron? Yo te pregunto... Ah, paso de vivir en Canadá. Así como era, <risa> como era de Canadá, era más fácil. Y pero bueno, yo... No, te o sea, más... De todo tu vida, la cosa más ah. triste de los últimos cinco años. Sí, pero bueno, hicimos lo correcto de venir a Canadá. <risa> sí. A veces dudo, porque sí pensamos en ir a Israel. Sí. Con la familia de Chelo. Y hay momentos todavía que, que pienso, puede ser, pero siempre termino, termino. Primero, la idioma. Ah, el idioma de allá. Sí. Y eso de la, ¿cómo se dice? Army. El ejército. Eso me da cosa. Acá en Canadá no hay que hacer eso. Ahora uno nunca sabe. Claro. Allá lo que tiene sus primos. Aquí no tiene ningún primo. Esa es, es, es lo más difícil, creo. A ver. Pero pues cada país, cada lugar tiene sus cosas buenas y no tan buenas. ¿no? Últimas palabras y saludos a quien quieras. Gracias por las preguntas. Seguimos conociéndonos. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar el Instagram de Brandy para que le hablen en castellano, le manden mensajito y, y mucho amor porque es muy buena muy querida por toda la gente que la conoce y, y por mi vida en especial acuérdense que hay muchos videos ya que hice dos semanas seguidas de videos todos los días, de lunes a viernes ya están cerca también los papeles, está cerca la visa de trabajo y... ahí la, va a cambiar mucho y la residencia, ahí va a cambiar mucho, voy a hacer menos videos Voy a estar ocupado trabajando. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado. Brandy y Chelo se despiden. Bye bye. Bye bye. Avanti antes. Avanti. Y así llegamos al final del video de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas conocido un poquito más a Brandy. Yo realmente te puedo decir que es una persona increíble. Me cambió la vida. Y me hace muy feliz. Una gran madre, una gran persona y un gran ser humano. Si te gustó el video, déjale un comentario y un saludo a Brandi acá abajo. Para que sienta todo nuestro amor. Gracias por acompañarme. Y acuérdate, avanti y antes y avanti siempre. Nos vemos.